Bueno, ahí está. Hola, hola. hola. Me pongo nervioso. Porque yo dije, solo uno, eh. No, oh, son dos. No, estás consciente de lo que puede pasar este día. Puede terminar mismo, mal estos retos, puede ser extremo. ¿Qué? Dejé dentro la llave del cuarto Señores, ¿cómo están? Señores y señoritas bienvenidos a este nuevo video de este nuevo capítulo de bueno, aventurándonos a un lugar hermoso y precioso que vamos con los ganadores de la estadilla. Hola, nada, no, más. No, no, no, hoy nos encontramos con Gabrielita, mi novia, mi novia aquí, y también a Mina, la patrona, la que comanda todo esto. Ahora nos vamos directamente hacia el objeto restaurante Playa Dorada. Así que sin más que decir comenzamos con este video, mi hermano. Vámonos con los ganadores y bienvenidos tan nuevo. Sí. Bueno, Pide, ey okay. okay, guapa, okay, ya, ya está lista. Ya. A suba se fue. Pues. Bueno, chicos ya estamos aquí listos, ya vamos a tomar el, el microbús en el que vamos yendo, partiendo y bueno les comento algo muy importante. Ahora nos vamos a ir eh, con las personas que fueron los ganadores de esta estadía del hotel, hostel restaurante Playa Dora. La verdad es que tengo tantas ganas de ya comenzar y o sea ya ahí pero o sea. Eh, eh, eh, tengo tantas ganas de comenzar, pero algo que sí quiero decirle: vamos a hacer varios retos con las personas que se ganaron. El usted, el restaurante play, no es gratis, no es de gratis, no es de gratis. ¿Puede darme dinero? Pero vamos a hacerle un reto ahí extraordinario que ya platicamos con el dueño del hotel y estamos todos coordinados para hacer esto y una sorpresa no me a decir. pero bueno, ahí estamos así que vamos a comenzar ya esta nueva aventura mis queridos amigos espero que les guste recuerden dejar su like, su suscripción aquí abajito y cualquier cosita y lo pueden estar leyendo A ver, a ver, a ver, a ver señorita ¿Qué está comiendo? Una cangreburguer ¿Cangreburguer? Pero eso no es cangreburguer Ese es mini cangreburguer Hola. Hola Hola Me pongo nervioso <risa> Esta grasa no se quita Ricardo, eh, un artista conocido aquí en el género cristiano, eh, él canta eh, temas románticos y has, bueno, le ha compuesto una a su novia que ya la van a conocer, que por cierto es mi concuñado, así que hemos hecho una colaboración con él, aquí abajo les dejo las redes sociales o aquí que lo va a aparecer para que lo sigan y todos mis seguidores, así que a, olviden la, la, la, la barba de alarín y toda esa onda, pero me viene la mera mera tengereche pas pas papa pas pas pas pas papa pas pas pas pas papa pas pas pas pas papa pas pas pas pas pas Señores, acabamos de ver esta hermosa escena épica estrenando al bebecito que por rato se nos perdió a, de, de la nada se nos perdió a veces eh, pero lo encontramos sin antes que nada quiero saludar a un caballero muy, muy bien, buena onda que me dijo hey, hey, ¿cómo aparece? ¿cómo aparece? ¿Cómo? quiero que me mandes un saludo, mi hermano quiero que me mande un saludo así que sigan, venga. ¡Vengan! Ahí está mi hermano, ahí está, un fuerte saludo mi hermano, saludos, saludos. saludos para todos, Adam Geba, Adán Geba, Adán tengan una sociales para que te sigas? Facebook, Adam Geba, baja, ahí está, ahí está, eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, que decirlo con ella? ya casi hemos bueno a prácticamente son las las 10 las 10 con 3 hemos salido de allá como tipo 8 de la mañana y y bueno, ahorita eh, me hemos trasladado a, ese, a este asiento que le agradezco bastante a la esposa de Don Carlos. Don Carlos es el motorista de, en esa ocasión de este viaje. Y le agradezco bastante a Don Carlos pues, porque eh, la verdad que es un motorizo que le doy un 10 de 10. Porque nos ha dado eh, la posibilidad de trasladar. No, no puede traer esta soya. Eh, nos ha pues, este, dado hasta con aire acondicionado mi hermano. Aquí le tengo las redes sociales de él. Y... Y también el número de teléfono para que cualquier viaje que quieran hacerle a él Es de confianza, la verdad que... Hasta ahorita... Eh, la verdad, todo vamos bien, qué ¿vamos bien? ¡Sí! Haré como que no vi eso Ya no lo inventen Así que... Bueno, ahorita no puede consultar con Carlos Porque va manejando como todo hombre Que pues tiene que comportarse así, ¿verdad? Y no lo pone en una... la verdad? Correcto ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Elena Nieves. Nieve, Nieve. Nieves. Elena Nieve. Nieves. Nieves. Claro. El, ese nombre no lo había escuchado. Este es mi oh. Un ejemplo de toda mujer empresarial, de un caballero ahí cuidándole siempre ese, su bolsillo porque no va ser peligroso, peligroso. <risa> ¿Cuántos años llevan de casados? Dos años y medio. Ándale, están ya recientes. Pero, o sea, ¿cómo se ha portado él? Diez, Excelente. No tengo queja. No tiene queja. Que ha sido una bendición oh, Ay, qué bonita Ahí está Y don Carlito Este ¿Le cocina o usted le cocina? Yo cocino Usted cocina ¿Y usted no tiene queja de eso? No, no, para nada No, no, no, no. ya sí No, no, no, para nada No, no, tranquilo No se, no se... <risa> ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo va? No, no, no. <risa> bueno, bueno, me alegro mucho ¿Tiene alguna página ustedes en especial para que lo busquen ¿O oh, número ¿no de teléfono? redes sociales personales más que todo la de él como aparece eh, él bueno Juan porque él, él no puede contestar obviamente pero vamos va a Valencia. Juan Carlos Valencia bueno aquí les digo, bueno no sé dónde va a aparecer el... por aquí aquí aparece una pantalla Juan Carlos Valencia y igual aquí va a la descripción y, ¿Y el número de teléfono sí. tiene usted? el número de teléfono de el... a ver Prinder, haga, haga usted como una mujer empoderada es el 70 y algo este, es mi esposo cuidado con empresas cosas empresarial encontrarlo en el 73 -18. 7.8, es el teléfono personal de él, eh, contamos con, con dos unidades recientes ¡Oh! Estamente cómodas, tenemos también eh, eh, equipos de transporte pesados, también para los que ustedes necesiten, estamos ah, no. a la disposición pues ya me sorprendieron porque yo dije solo uno, eh. no, son dos no, que estos muchachos se han puesto la jugada pero bueno ahí está para que ustedes los busquen, cualquier consulta ya saben eh, aquí les dejo abajo los números de teléfono, la edición de la página. Eh, bueno, Facebook de él, es para Don Carlitos ahí, ahí manejando a Don Carlitos. el rostro porque así lo van a ir. Sí, identifiquenlo por <risa> Muchas, eh, ya llegamos a este hermoso paraíso, mi queridos amigos. Y se escucha, si ustedes escuchen a lo lejos, el ruido de las olas está impresionante. Eh, de nuevo, nos encontramos en este lugar maravilloso y majestuoso del lugar de hostal y restaurante Playa Dorada. A ver, nos, nos costó bastante un poquito eh, poder encontrar el camino porque la última vez, si, si ustedes no se recuerdan, me vine eh, con bueno, mis amigos ahí, Henry y Mauricio y todas las personas que nos acompañaban ese día que eran bastantes, no eran poquitas. Eh, en esta ocasión me dejé venir con el familión. Allá está Ricardo, el papacito rico de Aladín Osama. Aquí está, aquí nos encontramos con mi hermano. Estoy aquí puesto y consciente de lo que vamos a hacer este día. Va a haber puro retos. Pura diversión, cero tristeza. Vamos a despejar la mente de tanto trabajo, de tanto estrés. Y probablemente eh, esto termine bien o mal, estos retos. Pues que soy muy contenta, muy feliz de estar aquí. Yo ayer cumplí año. Ah, es Ay, es cierto! es a celebrar. Es cierto, Ay. De niña, niña, pero... No es que se me olvidó, simplemente le dije a ella que era mejor hacerlo eh, eh, frente a frente, así que... Toda mi gente le deseamos feliz cumpleaños Y que la pase muy bien Y que siga cumpliendo 80 años más sí, ¿Estás consciente? Igual que lo que pregunté a tu novia ¿Estás consciente de lo que puede pasar este día? Puede terminar bien o mal Estos retos Puede ser extremo No sé yo ¿Pero estás consciente? Sí, estoy consciente Ah, vale, suficiente <risa> ya, tengo el, ya tengo el consentimiento Ahora Ah pues que te a mi mami. <risa> ok, Johanna, vaya, quiero hacerte una pregunta ya. ¿Estás consciente de lo que va a pasar también ahora este día, que te incluyeron a ti en este, en algunos retos que van a pasar? No, no me dijeron nada. Ah, fuiste, o sea, te dijeron, vamos, va a ser divertido, bonito, pero no te dijeron los retos que íbamos a hacer. No, solo sea, me dijeron anda y vas a disfrutar todo. Ya, venga, esos cinco. A pasarla bien se ha dicho. Gracias. A ver, es un lugar majestuoso, bello, precioso, un lugar encantador en el cual yo quisiera hacer algunas tomas épicas con el dron. Pero eh, me ha dicho que no puedo llevar el drone a eso de las 12 o 11 porque literal sale quemadísimo. Es un lugar muy precioso, eh, bonito, donde la puedes pasar, rico, sobre todo tiene unos lugares preciosos aquí en esta parte de aquí para las que quieren poner su maquita y sí, obviamente con maca sí, con maca, eh, aquí un lugar para poder almorzar, sentar con sus amigos, un lugar que también puedes poner otra maca, claro que sí, puedes hacer otra maca, y por aquí tenemos la piscina para los que no quieran bañarse como yo, yo voy a meter a la piscina y voy a bañarme con la mini eh, GoPro, la 4K, vamos a meterlos ahí, y es un lugar majestuoso, ahí tenemos coger, ahí están las pichas por allá. Señores, acaba de pasar una tragedia con mi querido amigo y hermano Ricardo. ¿Qué hiciste compadre? A ver, yo iba subiendo aquí tranquilamente y ¿qué pasó? Me voy a tener que meter por la ventana porque dejé adentro la llave. ¿Qué qué? Dejé adentro la llave del cuarto. ¿Qué? Bueno, ya estamos aquí eh, con dos coquitos que nos acaban de. Bueno, bueno, este ya no tiene tanto porque ya lo trago a esta niña. El punto que ya nos dieron coquitos, nos acaban de recibir muy excelente. Eh, ya todos tenemos habitación. Chuana no tenía habitación porque la niña se había dormido, ¿verdad? Y mi querido amigo Ricardo está por allá, trago, bueno, dejó adentro la llave. Ricardo dejó la llave también. Ah, sí, Ahí nos vemos. <risa> La otra. La otra. ¡No mami. La vez pasada por aquí se metieron Ajá, ah, y se por puede deslizar la, la ventana ahí y subir meto? No, ¡No! Ricardo acaba de dejarla llave adentro ahí, y vamos a ver de ahí qué ahí manera podemos recuperar la ¿Qué pasó mi hermana? Misión posible Misión imposible ¡Ay mi hermano! No ¿Qué se te ocurre por la cabeza? Esa que tenés ¡Venga eso! No, no, no, no. ¡Sí se pudo! Sí se, sí, se pudo. Sí, se pudo. Papi, qué músculo es eso. Hasta está sudando. Ay, no. sí. sí. Tutorial con Rick. Volviendo. <risa> primero, primero. Nada. Nada? Ajá. Apuñalamos el... coco <risa> no. <risa> no, en serio, bro. Pero... Ok. Miente luce por esa barba y a la huevo que Ahora, ¿qué, pecs? ¿qué más sigue? Bueno, volvemos a tener una pausa porque hay que tilinta como que me dejó? está luchando. Eh, volvemos de nuevo señores. Ahorita va mi compadre con todos los reventando el coco. A ver, a ver. Wow. ¡Oh my god! Ese es para la Raquel. <risa> la Raquel, tranquila, si no tranquila. Ya por el ser. ¡Ay, no! <risa> Uy, esto está duro, no, no okay. Desde arriba empezar ¿Desde aquí? Sí, sí. Eh, eh, No funciona Como hombre Este... Regresamos una pausa Usted no diga nada, yo digo, usted diga que yo lo partigo, oiga ¡A la perro! Ahí está, ahí está. Guarda el coco! ¡Le crean! ¡Mentira todo lo que dice, es ¡Pude! Lo hice con mi mente. Wow, mire que grueso está. Con razón como que me ¿Qué? Ni se te ocurra. ¿Por qué? Es mi canal, yo puedo hacer lo que quiera, yo como quiso. al veras. No, saludos. vera. para que no sigan en el O sea, yo ando medio de la cara y... Esta es una mujer cuando está brava, con su esposa. Ya la, mucho. Ándale. Qué papacito más rico el que se está hundiendo ahorita. A ver, amor, ¿qué estás haciendo? no puedo meterme al BSI. Pa, usted me estaba yendo! ¡Ah! Bueno, vamos a hacer ahora uno de los primeros retos de este hermoso día. Oh sí, señor, claro que sí. Sin más que decir, démosle al reto con unas tomas épicas de entrada de Guapotón ton sexy. Se supone que íbamos a hacer el pinche reto y ellas se ponen a hacerte fotos. Mujeres, mujeres, casual. No es que mira, el gran espacio allá y yo ahí corta la planza. Vamos a bañarnos ahorita. ¿Cómo se baña un hombre macho macho alfa? Sencillo, sencillo. Cámara lenta, por favor. <risa> Creo que es suficiente por este momento. Vamos. ¿Está listo lieto, perrito? A ver, les ha dicho. Espera, no tengo boxer, no importa. Ay, ya tengo otra, perdón, hoy sí. Corre, mira. Y ahora qué? Ahorita vamos a hacer guerras de pareja. A ver quién cae primero. Así que a darle. Vamos amor, tú puedes, tú puedes. ¿Sí? Ser un hombre se nos acercó a nosotros y nos dijo que como que nunca había visto una pinche cámara y entonces nos dijo que tuviéramos mucho cuidado y como que pensó que Ricardo quiere algo con la Raquel. Manusabi no o sea, ya es un novio. 2 1 Nada ¡Ganaste, mi amor! ¡Ganaste! ¡Por default! Y ahora estamos aquí en la playita con mi chica hermosa, guapa, que... Perdón, mi amor, por haber perdido el reto, la verdad. Perdón, pero ni modo, las cosas como son. Eh, ahorita vamos a hacer eh, algunas tomas en esta playa, mi amor. ¿Alguna sugerencia? Algún, ¿Algo que te haya gustado ahorita, amor? ¿Ahorita todo va bien? Todo va bien. Todo va bien, ¿verdad? Hasta ahorita todo va bien. Disfrutemos de esta tarde. Eh, no sé qué están haciendo, como que le va a proponer matrimonio ahorita, o le va a amarrar la cinta, es? cinta no se sé, están escribiendo I love you ¿Ya vieron esas tomas épicas de del tema del dron de Moscarroncitos que voló por allá a las alturas de hecho ahorita está una toma muy genial que se me olvidó grabarlas ahorita pero bueno antes que se nos vamos a hacer este reto del saco la meta es llegar hasta esa orilla pero están casi esos esos esas no, esas, amor, esas personas ya, ya para acá ah, ya para, ah, sí, ya, ya, ya ah, ah. sí. una Ah, ¡Ay! ¿Qué le pasó, qué ¿Qué claro no amigo? ¿no? Es que él parece conejo, lo de las niñas. Ay, no. Vamos, vamos, vamos que sí se puede. Vamos. Mucha Ay, no, no. Ay, sí. ¡vamos amor! Tú, puedes. tú puedes. Está listo. No. No, ok. ¿Listo o no? Sí. Ahí está. No. ¿Está lista? No. Voy a ¿Por qué perder, no? Puede perder. Amor, piensa que de esto depende de mi vida. De esto depende mi vida y desvío viva. Demuéstrame que me amas. Ah. ¡Oh! Se pelean el amor de mí. No. <risa> bueno, amigo, este ya ah, acabamos de terminar de bañarnos, arreglarnos, ya alistarnos. Pero bueno, ya estamos listos para ir a cenar. Solo vamos a ir a hacer unas pláticas por ahí con el muchachón el de este hotelazo, hostal, <risa> restaurante Playa Dorada. Eh, la verdad que estoy muy contento, le hemos pasado súper rico, súper entretenido, eh, la estamos viviendo súper bien. Ahorita lo que vamos a hacer es ir a comer, eh, a cenar. Ah, por cierto, pues eh, sé que mi, mi, mi peinado ahorita parece un ambido de vaca, pero es que eh, cuando me baño me lo tiro para atrás y por más que yo intente arreglarlo, siempre sucede lo, lo imaginable. Siempre se vuelve un, un destrozo mi pelo y al final... Hace lo que quiere. Como a las 6 de la mañana con a no, las 5 y media. ¿cuál es?